Está con nosotros el subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino. Marcelo, gracias por haber accedido a, a la entrevista. Por Buenas noches. Eh, ¿Hay forum shopping como está denunciando el gobernador y como lo hace gran parte del oficialismo? ¿Hay, ¿Hay una elección del tribunal que quieren que juzgue, o mejor dicho, de la sala dentro del tribunal, para alguna gente? Eh, sí, por supuesto que hay forum shopping y esto está perfectamente determinado, incluso por las estadísticas. O sea, hoy en día, para que se entienda el funcionamiento de la Corte, hoy en día la Corte tiene dos secretarías jurisdiccionales uh -huh. o que tratan temas judiciales y que actúan los jueces como de la Corte, precisamente, juzgando. Una es la Sala 1, que tiene uh -huh. competencia en temas civiles, eh, en temas comerciales y en temas de familias, y otra la Sala 2, que tiene competencia en temas penales y laborales. Sí. Pero a su vez ambas cámaras son competentes por turnos determinados en todo lo que son eh, reclamos o recursos administrativos y en acciones de inconstitucionalidad. Exactamente. Al respecto, la sala 1 está en turno del primero al 15 de cada mes y la sala 2 está uh -huh. en turno del... 15 en adelante hasta el fin de mes. Y el gobierno dice los que quieren ir en contra <coughs> nuestro van después de ese día 15 del mes para que les toque la sala 2 porque tiene dos jueces a, a los que se les, les atribuye ser peronistas o fueron justamente nombrados durante gobiernos peronistas. A ver, ese no, ese no es precisamente el argumento. El argumento yo creo que es que ingresan a la Corte dentro de esta sala, que te estoy diciendo, la mayoría de las causas. Uh -huh. Recién lo dijiste vos, el 75% de las causas esas son las cifras oficiales Exactamente, que son las estadísticas que emanan del propio Poder Judicial Ingresan en la Sala 2 sí. y el otro 25 en la 1 Pero precisamente las administrativas uh -huh. Y ahí ya nos vamos a, a causas puntuales ¿m? Desde el 2018, uh -huh. junio de 2018 a junio del 2022 En la Sala 1 ingresaron 505 causas Y en la Sala 2 ingresaron 986 causas O sea, exactamente el doble sí. ¿Y sabe por qué? Porque eligen la sala. Eso es evidente. Ahora, el, ¿Por qué? Porque evidentemente eh, pueden elegir cualquiera de las dos y la eligen. ¿El gobierno está queriendo decir que en la sala 2 <coughs> hay jueces parciales entonces? No, estamos queriendo decir que se eligen estas salas y esto no puede ocurrir, porque eso es lo que se llama el forum shopping. Uh -huh. ¿Qué quiere decir el forum shopping? El forum shopping quiere decir la elección del tribunal. Sí. O sea, elegir el tribunal más conveniente a los intereses de quien demanda. Sí. Y esto es lo que está ocurriendo y esto en definitiva sería un fraude a la jurisdicción. Entonces, lo que uh -huh. se pretende con el proyecto de, de ley es darle transparencia uh -huh. al eh, funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y entendemos que lo más justo es que se sorteen entre todos los miembros de la Corte, incluido el presidente. ¿Y por qué incluido el presidente? Porque es anacrónico que el presidente no cumpla funciones jurisdiccionales. Es eh, prácticamente... Eh, eh, un desperdicio tener un juez que no cumpla con funciones de juez. Entonces, tiene que cumplir con funciones de juez, entonces participa del sorteo. Eh, perdón, eh, a, ahí uh -huh. quiere preguntar, Agustina, y seguramente uh -huh. el punto central sea la nueva participación de ese presidente, uh -huh. que es justamente de Almiro Garay, uh -huh. a quien le atribuyen justamente, ser del otro lado. O sea, ser favorable al oficialismo o por lo menos provenir de allí. Uh -huh. Yo quiero hacer una pregunta anterior. Usted dice, uh -huh. hay gente que cree que es conveniente determinado tribunal. Cuando ustedes dicen, o mejor dicho, cuando el gobierno dice que es conveniente determinado tribunal, no está dando a entender que hay gente que direcciona su causa justamente porque entienden que en esa sala hay jueces que son parciales. Está bien, el gobierno no lo está diciendo, pero está diciendo que hay gente que sí considera a los jueces parciales y por eso va a la 2 y no va a la 1. Al menos eso se está marcando, como decía recién, con todas las letras. De hecho, las causas más emblemáticas, digamos, de resolución han ingresado en la sala 2. Le doy varias, la causa de Intendentes, la causa de los Equiparados, sí. las causas todas las causas de SUMEX, por ejemplo, todas uh -huh. las causas... SUMEX eh, es una de las organizaciones que se manifestó en contra eh, del proyecto. Exactamente, de todas las causas élite en aula, bueno, así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, queremos traer transparencia a la Corte y que no hay mayor transparencia que un sorteo en donde pueden eh, eh, salir sorteados ¿sí? distintos jueces, que son tres, para que intervengan en una causa específica sí. eh, a los efectos de dar transparencia Porque claro. además es algo, y con esto termino, y que además es algo que ya se utiliza en los fueros eh, inferiores, en los tribunales inferiores y en todos los fueros. Uh -huh. ¿ah? En las causas civiles se sortean todas las causas, sí. las causas penales se sortean todas las causas. De hecho, de hecho eh, el colegio de jueces ya funciona en el fuero penal. Hoy en día tenemos un juzgado penal colegiado y un tribunal penal uh -huh. colegiado, o sea, colegios de jueces, sí. en los cuales se sortean eso es lo que corresponde y eso es lo que trae. Transparencia y además celeridad. Quieren preguntar los chicos, eh, cuando se pueda, eh, tratemos de explicar un poco a quien del otro lado quizás no termine de entender de qué se trata todo esto. Tiene su gran componente técnico Exacto. y son temas sobre los cuales no suelen hablar todo el tiempo los medios de comunicación. Así que cuando podamos mostremos un poco para graficar y con ayuda del subsecretario también qué es este <tose> cambio ¿Y a qué viene a modificar? O sea, ¿cuál es el panorama actual? Eh, Agus, perdón, quería hacer sí, esa, ese pedido. Está claro, está claro que se habla de este sorteo de eh, bueno, permitir que ingresen o que estén en este sorteo los siete miembros uh -huh. de la Suprema Corte. Eh, hay miembros de la Suprema Corte que dicen que están de acuerdo con el diagnóstico, pero más que sortear. A los jueces lo que proponen es sortear las salas. ¿Por qué no se pensó en esa alternativa? En vez de sortear a los siete, decir, bueno, o la sala uno o la sala dos, pero por sorteo. Porque entendemos que lo más transparente precisamente es hacer un sorteo entre todos los ministros de la Corte. Porque además, además creo que lo importante de este proyecto uh -huh. es precisamente lo que acabo de decir. Que es la posibilidad de que el eh, presidente de la Corte intervenga por lo que acabo precisamente de decir. O sea, es un desperdicio, como decía recién que el presidente de la Corte, que es un juez, que no cumpla funciones de juez. Seguro, pero ahí agregando al presidente de la Corte, vamos a tener una, un sorteo entre siete, y volvemos a lo que planteaba incluso Julián en su editorial. Hoy hay jueces que son considerados, como se dice, filoperonistas y filorradicales. Estás poniendo en un sorteo, si se quiere, cuatro filorradicales y tres filoperonistas. Bueno, pero es el azar, digamos, nada más transparente que eso. Pero más allá de eso, digamos, si hoy nos vamos al planteo, y al esquema que existe hoy, los en, en tus palabras, los eh, ministros de la corte filo-peronistas sí. tienen el 100% de las causas que ingresan porque elijan el tribunal. Eso no es justicia y eso no es elegir el fuero. Por eso, pero y en todo caso, eh, seleccionar entre las dos salas, ¿no habría allí mayor parcialidad? O sea, que hay un sorteo, pero solamente con entre dos posibilidades. Salas. Como lo plantea, de hecho, eh, uh -huh. creo que lo plantea así Mario Adaro. Uh -huh. Bueno... Nosotros entendemos en su momento que el mejor, eh, el mejor eh, mecanismo y el mejor método es este, que es el que da más transparencia y que pone a todos los jueces en igualdad de condiciones. Repito, sorteando las dos salas, el presidente de la Corte no interviene en ninguna de ellas. La idea es que intervengan todos porque eso es el estilo y ese es el funcionamiento del Colegio de Jueces. Recordemos que todas estas reformas están, eh, o estas precisamente están enmarcadas en todas las reformas que vienen realizándose en el ámbito de la justicia de mendocina de hace seis años, siete años. entonces, Y ya se conoce el sistema del colegio de jueces. Es transparente, participan todos y permite al presidente de la corte que intervenga. Este esquema que usted me dice que manifiesta el doctor Adaro, yo la verdad que no lo he escuchado, no permite la participación del presidente de la corte. Nosotros entendemos que es un juez y tiene que tener funciones de juez. El, el justicialismo salió a marcar un día después de que el gobernador presentara este, este proyecto sus diferencias y entendemos que eh, en principio las diferencias que marcó la presidenta del justicialismo que es Anabel Fernández Agasti es más o menos la postura que puede llegar a tener el justicialismo en la legislatura. Lo que dice Agasti es que de esta manera el gobierno se, se quiere asegurar una mayoría absoluta dentro de la corte y que también entre otras cosas, lo dijo Adolfo Bermejo, es un golpe institucional porque el gobierno quiere llegar a la suma del poder. ¿Qué respuesta se le da a ese justicialismo? Y por otro lado, ¿qué chances tiene el justicialismo de poder incorporar alguna modificación en este proyecto que ingresó el gobernador ya? Bueno, en principio eh, respecto al tema de las, las mayorías automáticas que, que estabas refiriendo y respecto a lo que decías de, de algunos referentes del justicialismo, entiendo que hasta ahora han sido slogans, nada más o sea, mayorías automáticas a ver por qué, expliquen por qué mayorías automáticas en qué sentido, si vamos a sorteo o sea, cuál es la mayoría automática o sea, yo lo que entiendo que los que se están oponiendo a este sistema de este nuevo esquema son los que precisamente se benefician del forum shopping, les gusta el forum shopping y no quieren decirlo ¿Por qué? Porque queda mal. No les sirve decir que si estamos yendo hacia un esquema mucho más transparente. Entonces, ellos establecen o manifiestan, como decía recién, eslogans, uh -huh. manifestaciones, pero que no tienen asidero en la realidad, o por lo menos que digan por qué, en Entiendo qué caso que lo dice concreto. En la función. De ese número que estaba hablando justamente de Agustina recién, de que pues, hay en la conformación de, esta, de estos siete integrantes de la Corte, están diciendo, bueno, hay cuatro que son radicales y tres que son filo peronistas. Pero eso es azar. Como decía recién Julián, pueden tocar tres, dos, Pero estadísticamente uno. habría más probabilidades. Bueno, pero eh, a ver, eh, <risa> eh, no, hay, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay culpa de que hoy en día haya cuatro ministros de la Corte que hayan sido elegidos por gobiernos radicales y tres que hayan sido elegidos por, go por gobiernos peronistas conforme eh, las... Eh, facultades que tiene todo gobernador constitucionales, constitucionales de poder enviar un, el pliego de un ministro de corte para que sea aprobado por el Senado. Esa es la conformación, son las mayorías, es la democracia, es lo que hay. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que eh, haya personas que estén en contra de lo que es un sistema democrático como este, en donde hay un sistema con transparencia, en donde se eligen los jueces conforme un sorteo que ya se vienen haciendo. Eh, en, en los tribunales inferiores y que es perfectamente auditable. Eh, doctor D'Austino, Pablo Gerardi quiere hacerle una pregunta. Doctor, si este proyecto en la legislatura quisiera eh, sufrir algunas modificaciones, ¿están abiertos o qué cláusulas son innegociables dentro de, los tres, de las tres o cuatro características más importantes? A ver, esto está dentro del proceso, del proceso legislativo ya, ingresó en Cámara de Diputados. Entiendo, como todo proyecto de ley que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo... ...que obviamente está sujeto a cualquier tipo de, de, de opinión o está sujeto a cualquier tipo de aportes... Uh -huh. ...en tanto y en cuanto no afecte el espíritu de la ley. El Pero espíritu no, de la ley cuál es en... evitar el forum shopping, uh -huh. el espíritu de la ley es transparencia a través del sorteo... Uh -huh. ...por parte de todos los miembros de la corte y en definitiva evitar esta este mecanismo, esta maniobra... ...que se viene realizando durante muchos, hace muchos años a los efectos de otorgar una mayor transparencia en el sistema de justicia. En general, ese es el, ese es el, el espíritu del proyecto. Lo pregunto porque ustedes tienen mayoría en las dos cámaras, uh -huh. podrían aprobarlo como está uh -huh. y cerrarse. Pero uh -huh. si por ejemplo, una, una opinión venga y dice, bueno, saquemos el presidente de los sorteos o sortemos entre las dos salas. Por son, supuesto son que todos los aportes son bienvenidos en el ámbito de, de, de la legislatura. Yo no soy legislador y yo no voy a participar dentro de, esa, de, de la función que tienen los legisladores ...de modificar las leyes... ...o los proyectos de ley... ...antes de que sean leyes... ...así que yo entiendo que todo es observable... ...repito, en tanto y en cuanto... ...no afecte el espíritu de la ley. Eh, ¿Podemos mostrar un poquito de cómo funciona... para ...si hay alguien del otro lado... ...que todavía no termina de captar... ...de qué se trata este proyecto... ...que está llevando adelante el gobierno de la provincia... ...que presentó ayer precisamente en la legislatura... ...y que busca cambiar la Suprema Corte de Justicia... ...observen esto, esto en la sala 1... Atiende eh, causas civiles <coughs> y comerciales Tiene esta conformación Los jueces Julio Gómez, María Teresa Day La última en incorporarse al máximo tribunal Y Pedro Llorente La sala <coughs> de la cual se está hablando como la destinataria De este presunto Forum Shopping Es la que vas a ver ahora en tu pantalla Que es la sala número 2 Si hay alguna, algún punto en el cual usted no coincida Lo puede decir eh, subsecretario uh -huh. Mario Daro, Omar Palermo Y José Valerio La denuncia de Forum Shopping <coughs> Del gobierno de la provincia está focalizada en esta sala, penal y laboral. Y ahora vamos a ver de qué se trata el proyecto que ingresó ayer en la legislatura, que tiene que pasar por distintos estadios, como por ejemplo, comisiones. El presidente de la Corte de Almiro Garay, destacado aquí en esta imagen, pasaría a tener otra importancia, porque ya no solamente fallaría en esas reuniones en pleno, sino que lo podría hacer en cualquier tipo de causa, siempre que salga sorteado. Cambiaría la distribución entonces de las causas, o al menos la forma en que se distribuyen, el gobierno necesita, o mejor dicho, el oficialismo necesita mayoría simple en la legislatura, dos tercios este, no, no son necesarios, y modificaría la ley de composición del tribunal, que esto es una obviedad, la ley 4.969. Esta es la manera más simple y llana que teníamos o que encontramos de explicar de qué se trata todo este proyecto. Hay una pregunta, o varias mejor dicho, dado que en la sala número uno pasaría lo contrario de lo que ustedes denuncian, es decir, ahí están Dey y Llorente, ¿no? ¿No hay o, o no ha habido forum shopping de ese lado? Es decir, gente que ha presentado causas allí no ha estado buscando esta composición. Es probable que pueda haber ocurrido ese, ese aspecto. Ahora, repito, me, nos movemos por las estadísticas y las estadísticas dicen que el 75% de las causas van a la sala 2. Y lo que se está haciendo con eso, y conforme tu pregunta, eh, también se está rompiendo eventualmente también con esta sala, que conforme lo que acabas de comentar, hay dos magistrados que han sido... ...ingresados bajo gobiernos radicales, o sea, debería... Claro. De, ...y se está desarmando también. Pero a, que hay forum shopping en el otro punto parece a ustedes constarle. En este mm -hmm. caso, la existencia mm -hmm. de un posible forum shopping no les consta para nada. A ver, no es que no nos contes o no, yo me manejo sobre la base de las estadísticas. Las mm -hmm. estadísticas dicen que Dale. teniendo la posibilidad de elegir eh, mm -hmm. entre una y otra sala... ...el 75% va a la sala 2. Eh, <coughs> ¿El que se está beneficiando de esto es el Partido Justicialista, según ustedes? No, no creo que el Partido Justicialista, sí me parece que el Partido Justicialista, digamos, eh, eh, por algo sale a oponerse. Al respecto, o sea, por porque aparentemente le interesan las causas que ingresan ahí. Me parece y... que además está en la, en la, una de las críticas desde el Partido Justicialista es el tema de los plenarios, uh -huh. que expliquemos un poco que el plenario uh -huh. es sobre una causa en particular, que entiendo que hoy por hoy tienen que ser causas resonantes uh -huh. o que de alguna forma tengan cierta implicancia sobre la sociedad, puedan definirse con los siete miembros del tribunal, ¿no? Los siete, uh -huh. los siete miembros, los siete jueces. ¿Cómo cambia ahora el tema del plenario? Bien. Eh, el tema es el siguiente. En realidad hoy en día se puede llamar a pleno o a plenario. Sí. ¿Cuál es el, el punto? Hay ciertos, ciertas causas que se entienden de una importancia institucional sí. que dependen de mayorías calificadas. Bien. De modo tal que este tipo de causas, eh, la ley directamente establece que van a ir a pleno para evitar suspicacias directamente. Y por ejemplo, de un ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad, eh, el control de determinar la constitucionalidad o no de una ley que tiene el poder eh, judicial respecto del poder legislativo sobre la base del sistema de control de poderes en el sistema republicano, eh, hace que pueda declarar inconstitucional una norma de otro poder. Nosotros entendemos para que, perdón, que para me, ellos... Perdón, me perdí un poco eh, y qu quizás a alguien le pasó lo mismo. Mm. ¿Puede volver 15 segundos para atrás, así como un rewind? Bien, la Corte tiene la posibilidad de declarar a una ley sí. que emana de otro poder, que es el poder legislativo, sí. que esta sea inconstitucional claro. o no. ¿eh? Porque puede estimar que esa ley eh, vio la choca contra algún artículo de la Constitución Provincial Como se planteó de la 7722, por ejemplo. Exactamente. Entonces... Entendemos nosotros, hoy en día con esta conformación ¿m? puede ingresar en cualquiera de las salas y pueden elegir cualquiera de las salas. Sí. Pero solamente con dos votos ¿m? de dos miembros de esa sala, porque se requieren mayoría, se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sí. Nosotros entendemos que este es un caso que debe ser llevado a pleno. ¿Por qué? Porque requiere de mayorías calificadas, o sea, requiere de mayores... Eh, de, de más mayorías Digamos en el sentido de mayores jueces Entendiendo sobre la causa Y que esos jueces se sienten Busquen sus mayorías y establezcanse una ley Puedo no ser inconstitucional. O sea cualquier planteado de inconstitucionalidad Puede ser tratado en pleno Exactamente Que hoy en día se puede hacer eh, directamente A pedido del Ejecutivo, a, a, a, ¿no? No, no, no. Hoy en día no, se pues. puede hacer a pedido del presidente de la corte Ajá. o a pedido del presidente de la sala. Ajá. ¿Ah? Lo que está diciendo el, el peronismo también es que en la actualidad el, el oficialismo se vale de los plenarios para poder obtener las, los fallos que cree que son convenientes. Se están quejando de que llaman a plenario con una dudosa legitimidad. Uh -huh. eh, fundamentalmente lo salieron a decir Directamente dos integrantes de la corte Digo, de uh -huh. la sala 2, puntualmente eh, Creo que señalan como uno de los ejemplos el IT Maula Claro eh, Del año 2016 al 2022 uh -huh. Sobre 9000 causas Se llamó a pleno uh -huh. a pleno Se han llamado solamente 24 ¿ah? O sea que eso no es cierto Que se llaman, eso son las estadísticas Hay que ir y verlas, nada más ¿ah? sí entendemos que requiere de mayorías calificadas Y en esto, ya que ...han comentado la opinión de algunos ministros de la Corte... Uh -huh. ...yo eh, coincido con el doctor Palermo... ...el doctor Palermo... ...en instancias de consultarle sobre la ampliación de la Corte Nacional... ...manifestó que le parecía la ampliación de la corte, uh -huh. de los miembros de la Corte a nivel nacional... Que ...algunos estimaban en hacerlos llegar hasta 20, etcétera, etcétera... ...a nivel nacional... ...ahí no se queja el peronismo ¿mí? y el kirchnerismo... ...a 25 lo que ...exactamente, ahí no se queja... Eh, ...bueno, en ese sentido... ¿Ah? El doctor Palermo opinó, porque ha sido consultor del presidente, sí, claro, sí. que entendía que el, el cinco miembros era un, eh, un número exiguo, que debía aumentarse. ¿Por qué? Porque en las Cortes, tanto de la Nación, y yo eh, también agrego de la provincia, ¿ah? se definen cuestiones de importancia institucional que requieren mayorías especiales. ¿ah? Bueno, esto es el mismo argumento, se requieren mayorías especiales, en esos casos se va a pleno. Pero para evitar que sea el presidente de la corte el que lo llame, se establece previamente por ley, porque son para las causas que específicamente son de una importante institución. Eh, le hago una pregunta que parece básica y de, en realidad quizá debería haber sido la primera, uh -huh. pero está tal vez bueno hacerlo, porque si no parece que estamos dando por sentado algunas cosas. Uh -huh. Para usted, que es el subsecretario de Justicia de la provincia, ¿la Suprema Corte está contaminada de intereses políticos, de intereses partidarios? No, yo creo que mucho menos de lo que se dice... Yo creo en la ecuanimidad de los jueces, en la objetividad de los jueces. De los siete. Eh, sí, sí entiendo que este esquema permite ¿sí? que haya una carga de trabajo, además de elegir el tribunal, mucho mayor para tres jueces de la corte ¿sí? que lleven el 75% de las causas y, el, y, el, y los otros tres jueces llevan el 25% de las causas, lo que ralentiza además la justicia. Sí entiendo que, y por eso nosotros hemos avanzado en este proyecto, ¿por qué?, porque, vuelvo a repetir, esto está enmarcado dentro de un concepto que hemos tenido a partir del año 2016 de mejorar el sistema de justicia. Y evidentemente, hoy en día tenemos un sistema de justicia muchísimo mejor del sistema de justicia que teníamos hace 10 años. Pero y esto está relacionado Doctor, perdón, con las reformas. Pablito, que es sobre esto. ¿Hay, si, si esa contaminación no existiera, mm. y usted dice que no existe, o que no la ve por lo menos... No habría tanta sensibilidad sobre el tema y no habría el 75% de las causas queriendo ir solamente a una sala, ¿no? Es que yo no lo veo por contaminaciones políticas, sino que yo lo veo respecto a, a, a posiciones. Eh... Eh, dogmáticas jurídicas que puedan llegar a tener algunos miembros de la corte que garantismo bueno, por ejemplo exacto o algunas otras digamos en donde evidentemente a algunos les interesa digamos ingresar el freno pero no creo que esté contaminado de la política simplemente tienen posiciones en donde los que van a buscar esa posición esperan el turno uh -huh. de esa sala para buscar esa respuesta bien hay muchas preguntas nos vamos a quedar con algunas en el tintero seguramente uh -huh. hay una que es muy de la política y es Acá tenemos un gobierno con vocación reformista de mejora judicial y una oposición que está planteando que están intentando cooptar la justicia. En el plano nacional se da al revés. El, el, la oposición de acá, que es gobierno en la nación, busca cambiar la corte y son ustedes los que bloquean. ¿Cómo se entiende esa contradicción o situación? Bueno, a ver, nosotros, la respuesta de acá, nosotros no intentamos cooptar la justicia. Vuelvo mm. ah, a repetir, tenemos una justicia de hace 10 años muchísimo mejor en el funcionamiento, se han acortado los procesos, se incorporó oralidad, recién comentaba Julián, la incorporación de juicios por jurados, las oficinas de conciliaciones que han bajado un 50% la, la, la litigiosidad. Han venido de otras provincias a ver las reformas que hemos aplicado en la, en, la, en la provincia de Mendoza para llevarlas a sus provincias y dentro de este contexto está también... La modificación de este, de este sistema de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros les pedimos que nos den, por lo menos, a, lo, a, a este gobierno, a este gobernador que ha presentado este proyecto, la derecha en el sentido de decir, bueno, todas las reformas que han, han realizado han sido buenas. Bueno, veamos, nos juntaremos dentro de un tiempo si este proyecto llega a ser ley y veremos sí, estábamos en los 100. Últimas eh, por, por tiempo, pero las chicas por lo menos tenían algunas que hacer. ¿Ha trascendido en, en los últimos días o en las últimas semanas la posibilidad de que eh, Rodolfo Suárez pueda ir a la Corte por el tema del rollover. El rollover que, ustedes uh -huh. saben, es la refinanciación de la deuda, que no logra salir en la legislatura. Entonces, podría existir esa posibilidad, sin que el gobernador lo haya dicho, uh -huh. de que vaya a la Suprema Corte a pedir, básicamente, una opinión en este sentido. Uh -huh. ¿Usted, como asesor de justicia, como subsecretario, le recomendaría que vaya...? Eso es una decisión que eh, se maneja en el ámbito de otras áreas del gobierno, no en el ámbito de la subsecretaría de justicia, digamos, y es una opinión que ha tenido el señor gobernador. Eh, a mí eh, no me consta, el, el, sí, la decisión, porque en su momento lo, lo manifestó, pero no me consta que en algún momento lo vaya a hacer uh -huh. y está fuera de mi área. ¿Y si le pidieran un consejo? ¿De qué? ¿De que presente? ¿De que, va, de que presente justamente el tema en la, en la Suprema Corte? Debería estudiar el caso para poder uh -huh. darle una opinión al gobernador Bien. un poco más eh, profundamente. Agostino, Bien. otro de las especulaciones que han surgido a partir de este proyecto de reforma de, del funcionamiento de la Corte es que el gobierno, eh, o Rolfo Suárez, pretende incorporar un juez más antes de irse de la gestión. Se habla, y hay quienes están eh, poniendo esa posibilidad como más certera que remota, que Pedro Llorente podría dejar en la, la conformación de la Corte, sabemos que tiene 35 años en la Corte ya, es el más longevo de, de esta conformación, y que podría eh, surgir quizá algún postulante del gabinete de Suárez. Eso, ¿Qué, qué asidero le da a usted a ese rumor o a esa posibilidad? Ninguno, es hacer futurología. El doctor Pedro Oriente, quiero que viene cumpliendo hace muchísimos años un excelente trabajo. Yo como, pero podría como, jubilarse, como claramente. relación, esa es una decisión de él. Yo uh -huh. no voy a opinar respecto de eso. Yo con, en mi relación de, de, de, de, de mi relación de, de, entre el poder ejecutivo y el poder judicial, eh, que es la, la función que a mí me toca cumplir, he tenido oportunidades de charlar con el doctor Pedro Oriente y como también he tenido oportunidad de hablar con todos los ministros de la Suprema Corte. Eh, porque, porque precisamente esa es mi función absolutamente todos por distintos temas eh, y, y bueno lo he visto el doctor Llorente, lo he visto en, en muy buenas condiciones lúcido y está trabajando así que eso es hacer futurología